¿Qué parece imán, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y mientes para escapar, y mientes y mientes mal Hiriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar este no es mi papel Y espía no voy a ser De ti, te falta venir a mí y platicar. Celarte no es mi papel y es espía no voy a ser, pero algo me debes tú y es honradez. ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua. ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella quien quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? ¡Gracias!